Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte y tenerte aquí en esta lección donde te enseñaré a hacer este tipo de efectos utilizando pinceles dentro de Adobe Illustrator. Así que manos a la obra. Muy bien, ya tengo yo adelantado el trabajo. Este es un tipo de letra que se llama cincel a 220 puntos. Mucho depende del tipo de letra que vayas a elegir. Los objetos que están acá arriba los he descargado de la página freepick.es y son todos vectoriales. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Los vas a descargar, los vas a desagrupar y los vas a colocar aquí como yo los he puesto en este documento. El siguiente paso es convertir estos objetos en imágenes. Es decir, las vamos a rasterizar. Objeto, rasterizar. Vamos a elegir CMYK 150, transparente. Es obligatorio hacerlo transparente para que quede bien. Clic en OK exactamente vamos a repetir lo mismo con los otros tres objetos restantes ok ok aquí aquí a rasterizar y aquí muy bien el siguiente paso es convertirlos en un pincel para poderlos colocar sobre el trazo de esta palabra abrimos entonces seleccionamos aquí este objeto me voy aquí a pinceles y arrastro vamos a elegir el pincel de dispersión clic en ok clic en ok vamos con el segundo objeto lo seleccionas con un clic clic y arrastras ok ok en el tercer objeto hacemos lo mismo clic y arrastrar ok y ok ahora vamos a elegir el texto que está aquí y vamos a trabajar con apariencias para darle ese efecto que estamos buscando me voy a ventana y vamos a poner apariencia la primera apariencia que vamos a dibujar eh, va a ser la del relleno que está aquí en la parte inferior y vamos a colocar este degradado que viene por defecto dentro de ilustrador Voy aquí a irme al panel de degradado que está en la parte derecha. Si no lo encuentras, te vas a ventana y vamos a elegir degradado. Aquí voy a borrar estos puntos de degradado y arrastrar hacia afuera del panel para quedarme solamente con dos puntos de pincel. Entonces, seleccionamos este que está acá. Vamos a dar un doble clic y podemos elegir cualquiera de estos colores vamos a personalizar. Doble clic aquí en vez del amarillo, voy a elegir este verdecito que está por aquí. En la barra de herramientas, vamos a dar un clic para elegir la herramienta del degradado y lo vamos a arreglar de arriba hacia abajo presionando la tecla de Shift, más o menos para que nos dé este efecto. Ahora puedes jugar aquí con un poquito más, con esta parte del deslizador para ver qué efecto te da. Nosotros lo vamos a dejar ahí y ahora eh, vamos otra vez a la apariencia y en el trazo, por defecto se crea un trazo, vamos a colocar un color gris, no importa si viene a un punto, y el siguiente paso es crear dos trazos más, entonces la idea es en cada trazo colocar una imagen de los que hemos creado en pinceles, así que me voy aquí a trazo, lo selecciono con un clic, me voy aquí al pincel y ahí lo tienes con un clic, lo tienes colocado, otra vez elijo el segundo trazo, me voy aquí a, a pinceles, ahora vamos a poner las peritas, no te preocupes lo que está pasando, es normal que se vea así, vamos al tercero y el tercero vamos a colocar aquí las uvitas, ok, vamos otra vez a pinceles, y esta parte sí que es chévere, mira, voy a ocultar los, eh, los primeros trazos de arriba, te recuerdo que los trazos se leen de arriba hacia abajo, así que he ocultado los dos primeros, me voy a quedar con el primero que he creado donde están estas, estas cerezas, ¿no? Vamos a dar un clic aquí, se activa el panel de pinceles, vamos a dar doble clic, y ahora esta es la parte súper interesante, y aquí ya depende mucho de tu creatividad y lo que quieras hacer, vamos a previsualizar en tamaño lo vamos a dejar eh, por defecto pero lo puedes hacer aleatorio donde puedes elegir menos menos tamaño y más tamaño depende mucho de lo que quieras hacer aquí no entonces yo te recomiendo unos valores un poco pequeños para no saturar el tipo de letra y el espaciado también lo vas a hacer aleatorio ok más o menos que esto se parezca a una huerta yo lo voy a dejar ahí vamos a dar clic en ok vamos a aplicar a los trazos Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el trazo número 2, donde están las peritas. Doble clic igual, de igual manera. Previsualizamos. Tamaño lo vamos a hacer aleatorio, igual. Mira qué bonito que nos está quedando. Esto ya depende mucho de, de, de lo que quieras hacer. Ahora voy a irme aquí a hacerlo un poco más pequeño o un poco más grande. Vamos con el espaciado para que sea un poco aleatorio también bueno te recuerdo que tienes dispersión y también rotación te invito a que más adelante y con tiempo puedas probar esas opciones porque realmente salen algo salen cosas realmente espectaculares clic en ok aplicar en los trazos y vamos con una última que vendría a ser las uvas que están aquí obviamente pues doble clic repetimos los mismos pasos y esto como te estás dando cuenta es ya a gusto y paciencia de lo que quieras comunicar de lo que quieras hacer bueno aquí se pueden venir muchísimas ideas que realmente valen la pena eh, meter las manos, como yo suelo decir, en clases. Así que personalmente lo vamos a dejar ahí, clic en OK, aplicamos a los trazos. Para rematar esta parte final, el trazo que está aquí, el primer trazo, lo voy a poner debajo del relleno. Te vas aquí a esta parte azul, clic y arrastras, si ves que se pone en ese color azul, lo dejas aquí justo debajo del relleno. Damos un clic, lo deseleccionamos... Y ahí tenemos nuestro trabajo. Como te digo, depende mucho y métele las manos para que puedas explorar muy bien. Déjame felicitarte porque hasta aquí has completado esta lección que realmente es bastante interesante, bastante chévere. Vamos a darle un toque final a esta cosa. Lo seleccionas todo el texto, vas aquí a donde dice texto. Vamos a colocar un efecto que se llama estilizar sombra paralela. Puedes dejarla que viene por defecto para que se vea así con mucho más fuerza. La clave de todo esto es el color con el que elijas y te va a quedar súper, súper, súper bien. Espero que te haya gustado muchísimo esto, como a mí me encantó eh, enseñártelo. Te invito a que te suscribas a mi canal, eh, pon un comentario ahí, compártelo con la comunidad, que realmente el buen conocimiento tiene que ser para todo el mundo. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente lección.